Hola, ¿qué tal amigos de La Voz de la Afición? Bienvenidos aquí a su canal. Bueno, pues ya tenemos aquí la quiniela de la jornada 6 del torneo mexicano Clausura 2021, ¿verdad? Bueno, pues comenzamos con Puebla contra Juárez. La verdad es que siento que es un partido ver verdaderamente muy, muy, muy parejo. En donde, pues aquí voy a dar un empate, señores. Después viene el Tijuana contra León, un León que cayó con... Pues ...unas chivas que sorprendieron a todos... ...que despertaron... ...y Tijuana que es rey del... ...pasto sintético... ...aquí me inclino por... ...Tijuana, gana Tijuana señores... ...Mazatlán contra San Luis... ...pues es un partido también atípico... ...en donde pues... Eh, ...siento que aquí va a ganar... ...San Luis porque pues... ...Mazatlán ha mostrado un juego... ...después de... ...en las primeras jornadas haber sorprendido... ...pues ahora va, va a la baja... ...aquí va a ganar San Luis... Guadalajara contra Necaxa, este partido también pues eh, se presenta con pues, tintes atípicos por el equipo de Necaxa y pues vemos el despertar de un Chivas, que, un Chivas que por fin ya despertó ganándole al campeón León, la verdad es que fue un partido muy sorprendente, nadie esperaba que le ganara a León Menos como venía jugando y pues fue yo creo el, el partido rompequinielas. Después eh, tenemos América contra Querétaro, una América que pues va ganando sus partidos pero que no termina de, de convencer. La verdad es que yo no sé a qué vino Solari, nada más a pues como clásico extranjero a enriquecerse. Pero de todas formas pienso que le va a ganar a Querétaro por ahí por un 1-0, 2-1, no va a golear, eso sí está seguro. Después tenemos el Toluca contra Pumas. La verdad es que, pues siento que aquí Toluca va a tener un partido sencillo después de como ha venido jugando Pumas y como pues ha corregido ya eh, Cristante en su anterior partido con Toluca y pues más jugando en la bombonera, verdad? Aquí gana Toluca. Santos contra Monterrey. Bueno aquí pues eh, Santos empató allá los minutos finales en la anterior jornada contra contra Santos y Monterrey pues le ganó a Pumas en la jornada anterior, aquí va a ganar mi inclino por Monterrey, Pachuca contra Atlas, un Pachuca que la verdad en los últimos años ha venido a la baja y un Atlas que pues ya sabemos cómo juega, un estilo de, de juego pues eh, con más ganas que de calidad, pero a veces le funciona y siento que aquí va a ganar Atlas, Tigres contra Cruz Azul. Bueno, pues el partido de la jornada, señores. Eh, para este entonces ya Tigres tiene que haber terminado el Mundial de Clubs contra Bayern Múnich. Y Cruz Azul pues eh, viene a la, a la alza después de que las primeras jornadas no, no encontraba camino. Pero pues eh, sabemos que Cruz Azul su problema es en la liga, no en el torneo regular. Muy bien, bueno, pues eh, aquí de, independientemente de si ha ganado o no ha ganado el Mundial de Clubs, Tigres pues eh, es un equipo peligroso y Cruz Azul también pues sabemos que es eh, poderoso aunque a pesar de que sus centros delanteros como son el hijo del Chaco y el Cabecita Rodríguez que pues no han tenido un buen torneo porque pues Cabecita nada más lleva un gol y el hijo del Chaco cero goles, verdad yo no sé por qué lo meten aquí Tigres también eh, es un equipo que sí tiene buen juego pero que depende... Muchísimo, muchísimo de GINAC, e incluso pues debería de llamarse GINAC FC En lugar de, de Tigres, ¿verdad? Bueno, aquí de todas formas los dos son muy buenos Y me, me voy por un empate Con un 2-2 Muy bien, bueno pues Muchísimas gracias por haber visto el video Si te gustó, ya sabes, dale like por favor Si no te has suscrito Pues suscríbete para que te lleguen las notificaciones De, de quinielas De noticias, de mucho contenido Que vamos a estar subiendo ya Constantemente aquí en el canal Muchas gracias y que la pases muy bien Hasta luego